Alex está de cumpleaños, y vamos a tratar de hacerle una sorpresa hoy día ¡Mira hermana! Qué, ¿Qué pasa Alex? ¿Cuántos cumpleaños ya? 20. ¿20? Sí oh, No puede ser, está hecho todo un viejo Alex Yo te dije, cuando querés rejuvenecer, alimentación Va a estar bravo con el calor que hace uh. Uh. De corrida hasta acá, estoy orgulloso Rock and roll chingancito. Y jungla después ¿Jungle? Jungla era muy bueno, ¿eh? No, cumpleañero, arriba de la tarima Bye Dale, bacana uh! ¡Gacha! ¡Oh! ¡Oh! Uh. Sí, freno El freno de nuevo. ¡Oh! Se con burbuja. ¡Oh! No. Que cuando le entráis fuerte arriba es como una rampa gigante. Esta va a tener una confianza ridícula. Ridícula. Alex Chacón, 20 años, aún sin freno trasero, fondo. <risa> <risa> <risa> ¡Cómo dobla! ¡Perdita! Alex bajó para atrás. ¿Qué pasa, Matías? ¿Cómo están, cabrón? Hace calor, están en buen lugar acá. Ahí está. Ya no tengo parte seca de la polera para limpiar el lente. Estamos con Alex en la jungla. ¿Qué me puedes contar de esta pista Alex? Demandante. Sin freno va a ser terrible. Encajonados, dedos cruzados de que no te caiga la roca gigante encima. ¡Cabrón! ¿Se puede pasar? ¡Uh! Bro. uh. Oye, le pegué a esa roca de frente. Oh, y no me corté un poco, pero nada. Oh, rayos. Por pastel andar livianito sin rollera no pero esto no es nada. Se ve como si fuese algo por la transpiración. Sí. Oye, le pegué como fuerte a la piedra, pero no decidió. Fue muy loco. Fue ya, me la, la merecía, si sabéis que esta bicicleta. Oh, me hortigue entero. Me pica todo el brazo. ¿Le damos? Ahí no. <ríe> <ríe> ¿Sí? <me> ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Flatazo! ¡Oh! <laughs> Me pusieron en mi lugar. ¿Y sí, en la camioneta o no? En la camioneta, sí. Acá no. Sin rollera, porrazo. Porra. Sin parche, pinchazo. <risa> Estoy agradecido al porrazo ahí arriba. Si sí, fue tranqui. Fue tranqui, tranqui, tranqui. Alex, por favor. <risa> <risa> si le pongo unos sicazos ya sería como para rematarla. Todo sea por la llanta. Estoy demasiado contento. Qué, qué rico no haberme sacado la... C... La bicicleta y creo que estuvo así. Oh. Eh, eh, de hecho, yo estaba sentado acá. Bueno, y aquí está el pump track de Quebradita. Como para contarle algo interesante. Pump track... ¡Woo! <risa> <risa> eso ¡Absorbiendo! Sí. Baila, Alex, baila. Tenen, tenen, tenen, Sí, agua. Sí. ¡Ay, qué manera de zafar, weón! ¡Pantrack! Voy a llevar la mochila para llevarlo parche. Parche. A ver si me voy a echar a andar esta vez. <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños, ¿Sí? Alex! <risa> 10. A las 5 en punto llegamos, ¿no? Bien. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Cómo está don Héctor? Un gusto. ¿Cómo estás, ahí, compadre? ¿Qué pasa, Luyo? Sorry por no traerte la bici, weón. 32 no se cumplen todos los días. Hola. ¿Cómo estás ahí? Buena, Andre. Lemon Bikes representando ahí. Oh, qué onda esta solución man, no debería ser de ese color, a lo más pierdo esta cámara que de verdad que vale callampa, el vientazo te prometo que casi no lo escuché es que? ¡Ping, <risa> está fisurada <risa> ¡Feliz ¿Qué pasó Andrés? No, la FUSP para coletearla bien tenés que volar mucho cruzaba al lado, ah, para, para. esa, está bacano <risa> <risa> es plano, es plano y es amortiguado vamos a ir andando nosotros chao Benja que estoy bacán compadre sigan andando y practiquen, pásenlo bien, chao punto cuídate compadre tía Ya, <risa> hijo Muchas gracias por todo, estaba muy rico Gracias a ti Buenísimo. Acompañado. Don Héctor, un gusto Gracias sí, por contar tu complicidad. Si, de todas maneras, yo, yo lo engaño cuando quieran Le digo Alex, vamos a hacerlo ahora Feliz cumpleaños buen. Felices 20, que sean muchos más Cabros chico Yo voy por los 30, ¡cacha! Oh, no escucharon eso es? Oh, pero chiquillos, miren, andan dejando los papeles Dejar una invitación hecha a que vengan al pump track de Peñaflor es una pista que hemos trabajado con Prime y amigos hemos estado tra todos trabajando en mantenerla, eh, dejarla cada vez más rica así que está para todos, para todos los niveles de principiante, intermedio hasta expertos para los que le quieran pedir más pista segura, estero al costado, ricas vistas, naturaleza y sombra así que todos invitados aquí al pump track de Peñaflor a que vengan a darse una vuelta ¡Vale! ¡Bacán! ¡Buena, compadre! ¿Que estés filete? ¡Gracias! ¿Qué ¡Vale! Esta es la bici que ocupa todo el pick-up Porque va así Uy. Y esa es la bici que no ocupa nada del pick-up Este es Uy. como el punto de equilibrio de esta bicicleta ¿Y pintaron tu camioneta? No, es la misma de siempre ¿La misma de siempre? La misma de siempre No comes todo Azúcar <risas> a la pena! ¡Ya mamá! ¡Ya mamá! ¿Y estas son de Alex? ¡Alex! Se lo a dejar Me llamó ayer, me dijo sorpresa Para mañana al Alex, 5 de la tarde Llama a todos sus amigos los durante el día Y yo así oh. Oh, ¿Cómo voy a hacer todo eso si hoy día tenía que hacer los logos de las poleras? Por.